Muchísimas gracias a, a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día se dan cita con toda la programación que el Medio Estrenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión salimos a las calles de San Francisco de Macorís para escuchar. ¿Qué tanto conoce la gente sobre los errores que se comete dada a las declaraciones que diera el licenciado Roque Leonel Rodríguez sobre que el 53% de los dominicanos se le niega la visa al momento de visitar el consulado? Escuchemos la opinión de la gente. El 53% de los dominicanos, porque no responde bien las preguntas, no saben responderla de manera adecuada cuando el cónsul eh, de migración le hace una pregunta. Pues que no se asesoran bien o van donde una persona que no sabe sobre uh, asuntos migratorios. Solamente lo, lo que hace es eh, estafarles y robarle el dinero. Pero mayormente tú sabes que ellos son psicólogos y saben cuando la persona le habla mentira o algún fallo de papeles. Eh, es lo que mayormente puede oc ocasionar que eso suceda. No, a ver, si, si uno tiene legal, eh, eh, no tiene documentos pues, legales, no puede dar la visa a uno. Hay que investigar a ver cuál se necesita para que uno pueda salir bien. Bueno, querer hablar de mentira, hablar mentiras, mentira, hablar de, lo, de lo, lo que ellos no tienen, lo que no pueden hacer. Y lo que se va a buscar la visa, lo que tienen que hablar de la, la verdad. Usted, no, no, usted no, no puede escuchar lo que usted tiene, pero tampoco puede decir, usted no puede decir lo que es de otro. No, que se frustra la gente, porque tú sabes que la gente se frustra cuando no le dan la visa, pero eso es... Mental, si no te dieron la visa es porque no te conviene, ya, pues tú lo que va a gastar es cuarto para allá. De hablar mentira y hay que hablar la verdad. Claro, porque si usted no habla la verdad no le pueden dar a usted lo que usted necesita. Bueno, comete muchísimos errores, sobre, hablar mentiras sobre todo. Sí, ese es el peor error. Y llevar documentos falsos. Eh, y hablar mentira ese es el peor error. Hablar mentira a los consoles, llevar documentos falsos. Ese es la, el peor error que cometemos nosotros. Cuando vamos a buscar visa. Puede ser, no, no llenan el formulario correctamente, no van de una persona que lo pueda asesorar y eso. Se van más o menos con alguna orientación de, de personas que no, no le dan orientación de vida, como tienen que ir. Bueno, muchas veces puede ser eh, la manera como ellos estructuran la forma donde como la van a buscar, porque siempre necesitan ciertos requisitos y ellos no cumplen con esos requisitos. Y lamentablemente en el país que estamos, que lo consideran tercer mundista, entonces yo entiendo que pasa por eso. No, yo me imagino que no cometen ningún error, esos son requisitos de... ¿Tiene que cumplir cada quien tiene que cumplir los requisitos? Ah, que a veces ponen, eh, como te digo? Que tienen cosas de más, ponen fortuna que no tienen y por eso... Allá cuando se dan cuenta, lo cancelan. También dicen una cosa por otra o se, se ponen dudosos allá. Bien, ahí lograron escuchar las diversas opiniones de los ciudadanos. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno nueva vez con ustedes al estudio. Gracias, Arismendi. De tu Marilloso, parte es todo y de nosotros sí. también. Hay un común denominador sí. en todo. A la gente, las mentiras y los, los requisitos, sí. los documentos. Bueno, señores, nosotros terminamos por hoy, por la semana, el programa de mañana. Agradecidísimos de ustedes que nos hayan acompañado durante estos cinco días de esta semana, eh, desde las 7 hasta las 10. Y les invitamos a que vengan, estén con nosotros el próximo lunes, desde las 7 de la mañana. Pasen un magnífico. Feliz fin de día. Semana.